5 millones, más de 5 millones, dale para. Minutos, <ríe> inchima, son horas. Y eh, entrar con esto, señores. Esto no es un relajo. Tenemos, COVID, tenemos a Salcedo Podrío de COVID. Y a Nagua podrido. Y nosotros estamos dónde? En el centro. En el medio. Quiere decir que vienen de allá y nos pegan. Y vienen de aquí y nos pegan. Cuidémonos de esto. Así es. Y pidamos, oremos porque la gente de Salcedo y de Nagua se sanen, para que tengamos más seguridad de nosotros no estar contaminados. Es Dejemos única, el teteo, el relajo, y pongámosle caso a esto. Es la única forma que tenemos de nosotros para poder salir airosos los que quedamos, ¿verdad?, de esta situación. antigua son muchos los temas, en Manuel y Amigos Televidentes, que tenemos que aprovechar la presencia de antigua para hablar en, en, en este tiempo que tenemos disponible. Y me gustaría de entrada... Eh, antigua, tocar el tema de lo que va a suceder eh, en, en algunas horas, y ¿sí? eso de la una, dos de la tarde. Sin sí, ser antigua, brujo, chamán. Sí, sí. Ya el país va a conocer, porque así lo hará el Ni <risa> pastor de Mi la. Pa... Sí, sí. Sin <risa> <risa> <Sí>, andar adivinando. <risa> ¿Cómo es el pastor? Eh, ¿Cómo se llama el barrio ese de, del padre de la piedra de, de Cristo Rey? Sin sí, ser pastor sí, de, sí, la, sí. Ahora, de la. Ahora la vega un... De la Cristo Rey. En el, un campo de la Vega está su amigo, Cierta sí, Rogelio. La idea lo... es que no se acerquen, está la ciudad. Correcto. <risa> Mira, Antigua, en el día de hoy, ya eso después del mediodía, una o dos de la tarde, por pues el Senado de la República estará dando a conocer ya el nombre de quién será la figura del defensor del pueblo. Ya está elegido, solamente falta que el Senado anuncie, ¿verdad?, eh, Quien va a ser el defensor del pueblo. Claro, que no se sabe todavía, y nosotros lo que vamos a decir, Manuel, sin ustedes ser y sin ser verdad adivinador, pues ya tenemos de las tres figuras que están, eh, vamos a decir, nominadas para ser defensor del pueblo, pues ya están ahí. Y eh, vamos nosotros entonces a pronosticar. Hay tres figuras. Donde está Jorge Merán, ex diputado, ¿verdad? Por la fuerza del pueblo. Está el doctor. Pablo eh, Ulloa. Ulloa. y está... Que usted, Henry, eh, el, de, el dueño del Falpo. Del de la, de Frente Amplio, Del Frente Amplio. Amplio. De Frente Amplio, que bueno, se nos fue el nombre. El nombre. De, Pero estaba ahí anotado, eh, se, No, no, no, no, lo, no lo anoté. Pero el dueño de, de, de ese partido... Del Frente Amplio. Del Frente es que usted Amplio. dice que el Falpo, ¿no? El Frente Amplio una... El eh, no. que él formó el Falpo y ejerció unas actividades que le permitieron extrapolar a un partido y ser la figura que es convertirse Uy, convirtió el falpo en, un, en una herramienta de poder, de fuerza, de presión para que le aprobara un partido sí. y de Te, ahí salió diputado tengo entendido que en el día de ayer pues, en una, la, la, la, la reunión que hizo la comisión ¿verdad? del senado donde se debatió y ese, ahí se parece que se, se filtró eh, y se dio a conocer entre ellos mismos donde, que no estaba dentro de los tres eh, que eligieron el, el Henry Merán, yo dije Jorge Merán, Henry Merán, ¿verdad? De la Fuerza del Pueblo, del FUPU, como se le ha llamado, y salieron un poquito guapitos, siendo buen vito, porque no va a ser Henry Merán el defensor del pueblo. Eh, yo he planteado en algunos otros escenarios que salieron, eh, eligieron, preseleccionaron a Henry Merán al dueño de, del partido este, eh, ¿cómo que se llama? ¿Me olvido Del Frente Amplio. Del Frente Amplio. No, no, y, y, y Pablo Ulloa. Pa, el del Frente Amplio, su nombre lo indica, es el dueño de un partido y la ley dice que el defensor del pueblo no puede tener afiliación política partidaria. ¿Y qué mm? buscaba Henry Merán ahí entonces? Entonces, la fuerza del pueblo <risa> propuso a Henry Merán. Y el partido de. Hay que decir que lo que pasa es que Henry Merán, al dejar de ser diputado, como se quitó la camiseta, la casaca. Tiene nueve meses que no es, que dejó de ser diputado por un partido, pero tiene nueve meses que es miembro de la comisión ejecutiva de la fuerza del pueblo. Co-propietario, Copropietario de la fuerza del pueblo. Entonces no se puede quitar eso. Se quitó lo de diputado pero no se puede quitar la condición de miembro de la Comisión Ejecutiva del más alto nivel de, de, de la toma de decisión de la fuerza del pueblo. El dueño del Frente Amplio, como su nombre lo dice, es un, como su nombre lo, lo, lo dice, es un presidente de un partido que tuvo representación eh, congresional en la persona del mismo y existe entonces un profesional que es el que dicen que está y es el que ha mostrado que está libre de esa afiliación política que es Pablo Ulloa Que dicho sea de paso y por demás Fue el que, el que tuvo la mayor calificación, un 98% del total de la calificación y, y, y eso, eso causó, ante lo que hay que decir Que la presencia y la aceptación de, del doctor Pablo Ulloa Yo creo que estuvo ahí y hubo que dejarlo ahí No solamente por la capacidad que él mostró y que fue el mejor valorado sino también por la incidencia y la insistencia de los mismos medios. Cuando se percataron de la calidad y las condiciones que tiene este señor, pues eh, fue casi obligado que tuvieron que dejarlo dentro de la terna, Mira, porque eh, la idea era antigua, dejarlo fuera. En el tigueraje político de la República Dominicana, Pablo Ulloa, además de la amplia del alto nivel de calificación que tiene, fue puesto ahí de relleno, pero ellos estaban convencidos ya que Fidel Santana, Fidel el Santana, dueño de, de, del Frente Amplio, sí, sí. Fidel Santana, era el representante del Partido Revolucionario Moderno del gobierno y Leonel logró que a Henry Merán también lo pusiera lo a colara. competir, pero entendía que la alianza que tiene la fuerza del pueblo con el Partido Revolucionario Moderno, Leonel, que se presume que él es el único, el omnipotente, entendía que tenían que ponerle, que ese acuerdo electoral pasado obligaba al PRM a ponerle a Henry Merán y por eso lo propone, permite que lo propongan en el proceso de selección o cualificación. Pero pasó en la terna. Pero el PRM... Pasó en la terna porque sí, hubo porque, una depuración previa, pasó como sí, quiera también. Pero pasó porque se entendía que es el representante de Leonel, y Leonel tenía que tener un representante, que al final debía ser, según Leonel, en el mundo de Leonel, ¿El elegido? El elegido, que eso es lo que Leonel cree, que es el elegido, <risa> usando la palabra. Y todos los poderes que hay que dividirlo. Hay que dividirlo, que entonces sí. Leonel entendía que como nada más tiene uno en la Cámara de Cuentas de cinco, entendía que el PRM está obligado a ponerle a Henry Merán en defensor del pueblo. Entonces se divide porque estaba ya todo hecho para que fuera Fidel Santana. Pero además, ante la bendita Además por los arreglitos y los acuerdos sí, que hubo. por eso el, te digo... Ah, el de Fidel Santana era el PRM. El del el representante, o sea, es el que el PRM y el era? gobierno querían. O, o claro. iban, ya estaba propuesto, pero en esa sesión donde se va a seleccionar que la comisión rinde el informe, se arma el rebú sí. de que Leonel se da cuenta que no es Henry que le van a poner. Y no solamente, el, el rebú viene por este prospecto que es un novatito que viene ¿verdad? a probar suerte y, y se lleva todos los honores. Pero es que el, se, el mejor pero, valorado. Pero, pero te repito, la comisión lo propone además de la valoración, porque no son locos. Porque no, eres no, punto no, medio no entre no, y la fuerza de No son tigres brutos, <risas> no son tigres brutos, son tigres Inteligente. Entonces, pusieron, a, a, a, eh, lógicamente, ponen uno que está por encima de todas las calificaciones, que es Pablo Ulloa. Pero te repito, lo ponen de relleno, porque era que ya el PRM tenía y el gobierno tenía establecido que era Fidel Santana. Fidel Santana. Y Leonel creía que era Henry Merán. En esas dos opciones, Antimo, tú no ves a, pa, a Pablo Antimo, entonces, Ulloa. Algo buscando las cosas tal las cosas positivas que, que, se ha, que se ha mostrado en todas estas discusiones entonces ¿qué cambia el escenario entonces podemos decir que, que ciertamente, un que ciertamente hay un hay una independencia de los poderes cuando el, el, el, el senado de la república Tampoco siendo de un mismo. solo partido no Porque eso es una muestra el candidato del PRM es, eh, Santana Fidel Santana se supone que eso es casi seguro, a juzgar por las condiciones históricas en que se han dado que se dan, se dan las cosas en este país. Si Fidel Santana es el candidato del partido en el poder, entonces yo voy seguro. Entonces, ¿qué, ¿Qué hizo que cambiara? ese el, el, el, el, el, hecho de, el hecho de que parece ser que había alguna insinuación en las negociaciones de Leonel con, con el presidente Luis Abinader o del PRM con la Fuerza del Pueblo, que se le ofrecía, se le ofertaba, se le daba la posibilidad mínima a Leonel de que tuviera un representante. Recuerda que tiene dos en la Junta Central Electoral, tiene uno en el Tribunal eh, Constitucional, tiene eh, en uno en cuenta. la Cámara de Cuentas. Y entonces Pero le no tocaba... No solamente que tuviera un representante, sino con la posibilidad de que fuera el defensor del pueblo. Por entonces, eso te digo, entonces... eso crea la fricción. Entonces, entre... se entiende, él entiende, o puede ser que le hicieran esa oferta pero que en este tigraje político se aprueba una cosa y se decide otra. Parece que Leonel tenía la oferta o, la, o, la, o asegurado que era un representante de él, de la fuerza del pueblo, y ese representante es Henry Merán, que es el que se somete al escrutinio, al proceso de evaluación. Pero el, el gobierno tiene a Fidel. A la hora de decidir, el gobierno está enfocado en que va a ser Fidel, que dicho sea de paso es el, la tercera calificación, porque las calificaciones son Pablo Ulloa, Henry Merán y Fidel Santana. Pero, pero, el, pero el gobierno iba a poner a Fidel Santana, que es el tercer menor votado. Viene el problema, chocan y entonces el, el pleno del Senado decide reenviar la, el informe de la comisión a la comisión para que haga una reevaluación. Re y entonces sale Pablo, Pablo Ulloa Que independientemente de la alta calificación que tiene Va a ser el defensor del pueblo Como Por un punto default medio. Como un punto medio. Por default Porque al no haber coincidencia Entre Leonel, Entre la fuerza del pueblo y el partido revolucionario moderno Y el gobierno Al no haber coincidencia Va a salir este Que no estaba, que la idea no era poner a Pablo Salen Ulloa los... yo, yo Te a va a salir bueno, Pablo este Ulloa escenario. por default ¿Sabe qué veo dos cosas buenas? Pero, este que, excluza, pero qué bueno que va a salir el que no está sindicado como político, que no está inscrito en un partido político y que es el que tiene la mayor la calificación, calificación en el proceso de evaluación. Sí. Qué bueno. Exactamente. O sea, esas, esas son las dos una cosas tramposería a va a generar una legalidad y una, o sea una no, conciencia. No vamos a admitir entonces que no hay nada de, de que el Senado actuó con no, su no, independencia. ¿Qué independencia? No, no se va a reconocer eso. No. ¿no? Recuerda y, que yo tengo la tesis pero, de, que el, de que el que paga decide. Pero, ¿qué pasa ahí? Que, que hay algo bueno, entonces, dentro de todo esto, que a raíz de esta discusión, de, de, de este choque en el Senado, que muestra que por lo menos hubo una decisión, eh, que salió algo bueno de allí. Salió una algo bueno una de tramposería allí. va a generar una, una cosa buena.